El tema de Francis Rodríguez, vamos a ver. ¿Me sí, sí. Bien, adelante, Frank. gracias, amado Yoyan, y demás, y a todo ese público, agradecer las opiniones respecto a a los temas o debates que se forman en el entorno de nuestro ejercicio de comunicación en de mañana pero quiero yo hacer un, una especie, un breve previo a, a los temas eh, nacional y, y local que voy a hacer que es importante que la sociedad que nos escucha nos ve entienda que se realiza un, una especie de de proceso de información y de opinión partiendo de nuestras convicciones. Y decía o establece en un libro sobre la democracia, la crisis en la democracia en América Latina, que hay un, un conflicto planteado sobre el debate político en América Latina, porque quizás los políticos hemos dejado de lado una participación importante en el debate y ha permitido que entre al debate otros actores como medios e intereses eh, y demás. Ahora la crisis se da en que cuando estamos en una discusión política se está dando una discusión política coja, no en igualdad, porque porque yo soy político. La sociedad me reconoce que yo soy político. Cuando hablo, hablo por un ideal político y de un partido. ¿Se entiende? Y que no estoy tratando de sujetarme a una especie de condición neutral, pero a la vez implementando una opinión que favorezca a un sector político. Eso no. Ahora, la discusión sería que la opinión política debe darse en línea recta con identificación de responsabilidades políticas partidarias, no neutral. Entonces, participar en la en la condición poli, en la discusión política como un neutral es desventajoso para nosotros los que somos políticos. Porque yo sí tengo responsabilidad y condición política que me respalda un partido y yo respaldo a ese partido. Y pensamos de una forma, el cual debe ser respetado. Ahora, venir a opinar, ah, yo soy independiente, no me identifico, no, no me pueden identificar porque yo simplemente estoy dando mi opinión. Así no hay ninguna independencia ni ninguna liberación de responsabilidad en la opinión cuando hay una, una discusión entre un político y uno que es sociedad civil. Eso no se da y yo quiero establecer eso porque aquí todo el mundo sabe que yo soy político, comunicador, abogado. Y cuando hablo, lo hablo por mis intereses políticos, pensado en la proyección de mi opinión hacia el pueblo. Y eso hay que respetarlo. Entonces la democracia en América Latina entra en crisis porque hay actores no políticos partidarios, no tienen responsabilidad y quieren introducirse en la, en la opinión política y que se le acepte como bueno y válido, por encima de quienes tenemos la responsabilidad de hacer una discusión política responsable y de definir qué norte tomar. Entonces, cuando hablo de, de si es de acuerdo o no con la Junta, quise decir que la Junta es la que tiene la responsabilidad de armar las elecciones cada cuatro años, partiendo de la reforma del 15 porque era cada dos años antes. Y es ella la única responsable de cargar con el andamiaje y el costo. Obviamente que ese es el costo que tiene la democracia representativa en nuestro país. Es lamentable que la población no comprenda que no podemos seguir la línea de quienes están pretendiendo bajo el miedo y la crisis del COVID, anular las elecciones. Ya es evidente que hay sectores que no le interesa que aquí se hagan elecciones. Para mí eso es peligroso porque la población no se está dando cuenta que el tema no es de hambre ni de, ni de salud, sobre todo, sino de conservar nuestra infraestructura democrática y nuestro país no puede Estar ausente la población de esas decisiones. Cuando hablaba del sistema, todo puede ser sistema, el sistema de comunicación, sistema de, de elección, sistema. Me puedo referir a cualquier sistema, sistema de salud, pero no puede causar irritación el hecho de que yo diga cuando se implementó aquel sistema en la Junta Central Electoral que la misma Junta nos indicó a las 11 de la mañana de ese día que era imposible continuar en la Junta, no es Francis Rodríguez. Estoy haciendo un relato para que la población entienda de dónde viene el costo que tuvimos y lo perdimos. Esas elecciones tuvieron un costo y en, y en definitiva fueron infructuosas. Esos costos la Junta lo perdió, lo perdió el país, pero por la democracia, por la Constitución se debe de entender, se debe de entender que es preciso que el pueblo se involucre y piense en la defensa de conservar esta democracia, aunque insuficiente, pero es nuestra democracia y que no ha costado 50 años de recomposición después de la dictadura. De lo contrario, por el tema de que, ah, que no den al pueblo los cuartos, no, el Estado es un sistema bien organizado. El Estado es un sistema bien organizado y ya tenemos los recursos para afrontar esta crisis que, de hecho, todo el mundo sabe que han habido economistas que han mandado eh, cálculos de que el Estado ha recibido unos mil, qué sé yo, cuántos millones y que resultaría fructuoso que en vez de tomar los cuartos de la, de la FP como de forma inconsulta, muchos creen que es verdad que es posible. Han dicho que de lo que ha recibido el Estado de donación en esta fecha, tanto de empresarios locales como internacionales, podría recibir cada dominicano 148 mil pesos. Usted se imagina que casi prácticamente lo que estaría es mucho más de lo que estaría recibiendo mucha gente, del 30%. Ahora, el sistema democrático debe de ser salvado y debemos de ponernos de acuerdo porque creo que hay una especie de confusión en el planteamiento de la lucha del COVID y lo que son las cuestiones cotidianas del Estado que no se suspenden con excepciones de aquellas que están suspendidas que ya sabemos cuáles son pero la de administrar el, los recursos señores, no se está entendiendo o están en discrepancia ellos mismos lo que están planteando la no posibilidad de elecciones y lo que están planteando, la lucha ¿en qué sentido? en este momento, si se sigue el juego de quienes no quieren que haya elecciones y simplemente que se posponga más allá de lo que la constitución dice, y el 16 de agosto a la vez está en una disyuntiva, porque también el Estado está procurando verse efectivo y ganancioso en la lucha del COVID entonces, si lo extendemos, fracasó el Estado en la lucha del COVID. Cuando estamos viendo resultados que le estamos reconociendo que se están logrando. Una de dos. Seguimos con el miedo y no hacemos elecciones. Yo le pregunto al pueblo. Esa sería una buena pregunta. Y estamos haciendo vida normal de 6 de la mañana a 5 de la tarde. No estamos ligando en el pueblo... Y para las elecciones, que es el resultado de luchas y sangre de este país, el pueblo está permitiendo que grupos políticos la tuerzan, se arrebaten inconstitucionalmente un periodo y que Dios reparta suerte. Qué pena me da que se estén debatiendo entre hacer elecciones o no por una situación que se supone estamos enfrentando y que el pueblo ha ido dando resultados positivos. O nos cerramos, nos convertimos en un país de temor y no de continuidad encima de la crisis. O fracasamos como país democrático y seguimos torpedeando el desarrollo pleno de este proceso que ha de venir el 5 de julio. A mí me da pena que se debatan ellos mismos, los que están planteando una cosa, quieren decirnos que están superando la crisis del covid y a la vez nos están metiendo miedo de que nos vamos a infectar por simplemente ir a un centro de votación. Y yo quiero decirte: no es lo mismo ir a pagar en un supermercado en tiempo de COVID que ir a votar, que es uno a la vez. En el recinto ya veo que hay otra temática, por pues no había escuchado de que había un temor de, de trabajar en las mesas. Las mesas dispuestas por históricamente hay intereses políticos y están todos separados. Un, uno que preside, uno que revisa la cédula con una distancia prudente en una mesa. Nadie tiene contacto ni de abrazarse ni de, ni de ir a, a sobajarse en una mesa de votación que lo reproduzca, que me lo diga quien sea. No hay manera que en una mesa de votación haya contacto. Ahora el que está tosiendo, el que por una condición no se podrá tener en la puerta un detector de fiebre, de temperatura, también todo eso debemos nosotros procurar por la defensa de la democracia y por la defensa del debate, porque no es posible, como he escuchado, de que no nos vamos a poner de acuerdo. No hay manera de que usted tenga un desarrollo de una discusión cuando usted mismo está planteando el no acuerdo, no vale la pena ni de discutir, cuando no se tiene claro de que nosotros tenemos que hacer una discusión en pos de la sociedad que no está viendo, en pos de la sociedad, que puedan sacar lo que digo yo, lo que dices tú, lo que dice aquel, y que hagan su propia conciencia y tomen sus propias decisiones. Somos es decir, somos, eh, sembradores de Somos sembradores de ideas en la población que nos escucha y debemos ser lo más certeros posible. Yo espero, sociedad franco-macorizana y del país, que atendamos también la democracia, aparte de que estamos en un proceso de COVID y al Estado que está promoviendo en un gran sector la no elecciones por miedo que nos diga si estamos fracasados en el sistema de salud o estamos fracasando en la lucha del COVID. Una de dos, porque Bien. para mí yo creo que están todas las condiciones para tener elecciones y para que la democracia no se la cere porque es la garantía de subsistencia del pueblo dominicano y erradicar por una vez por todas lo que sacamos de aquí, el totalitarismo hace 50 años. Gracias, Francis. Gracias. Muchas gracias.